este proyecto eh, lo que pretendemos es eh, unas fuentes de datos de alto alto interés eh, forestal correspondientes eh, eh, al inventario forestal español y al mapa forestal español eh, principalmente que sean accesibles y fáciles de usar por cualquier tipo de usuario, no necesariamente experto sino incluso un, un ciudadano o un periodista de datos y para esto lo que hemos hecho ha sido crear una fuente de datos integrada cinco estrellas, vale eso significa que están todos los datos eh, integrados con un modelo de datos común y enlazados a otras cosas como por ejemplo páginas de la Wikipedia y con esta fuente de datos hemos creado una aplicación web que con, simplemente con un navegador eh, puede utilizarse de cualquier dispositivo móvil o, o, un, eh, o un ordenador, se puedan eh, ver esos, esos datos. Y es un mapa interactivo con lo cual el, el usuario puede fácilmente, a partir de la zona del, del mapa, puede controlar, eh, eh, por ejemplo, a partir del zoom, cuál es la zona de interés y puede ver desde las parcelas, las especies, eh, las teselas de qué componen el, el, el mapa y luego también, por supuesto, puede filtrar datos dependiendo de cuál sea su interés. Entonces, las fuentes principales son las del eh, inventario forestal y el mapa forestal español, que esas son las que nos ofrecen los datos, eh, los datos eh, eh, de, más, eh, de más calidad y de más eh, riqueza de los montes. Adicionalmente, utilizamos... Eh, eh, ge eh, geometrías de las provincias españolas, vale, un poco para posicionar el mapa político y para dar datos agregados, y luego también eh, datos del, de geonames, eh, sobre todo de, loca de localidades, de eh, montes, de parques naturales, y eso es útil para la parte de navegación. A lo mejor queremos ver qué hay en mi pueblo, queremos ir a tal, a tal sitio, queremos ir a la sierra de demanda, entonces básicamente podemos hacer, buscar por esas eh, cadenas de texto y vamos a ir a esa localización. Bueno, pues ha sido bastante intenso porque en realidad el plazo no era, no era mucho y entonces, pero ha sido a, al mismo tiempo ha sido yo creo que muy bueno, muy positivo porque eh, estábamos trabajando en, en un proyecto en la parte de, de datos eh, y un poco como la, con la preparación del desafío lo que nos ha animado es hacer la aplicación ¿no? lo que es el explorador forestal que no estaba previsto en el proyecto pero nos hemos animado a hacerlo, entonces ha sido bastante esfuerzo, ha sido mucho mucho mucho trabajo pero bueno creo que el resultado final eh, por parte bueno que, que ha hecho todo el todo el grupo creo que ha sido bastante bueno estamos bastante satisfechos la verdad eh, bueno, yo creo que, que lo que pasa es que hay, hay, hay unos datos eh, que ya existen, que son que, eh, que proporciona la administración, en este caso el, el Ministerio eh, de Agricultura, Pesca y eh, eh, Pesca y Alimentación, pero también de administraciones locales y en general son datos de mucha calidad, pero eh, que no, no, no tienen, digamos, no, no son fáciles de usar. No, son son poco accesibles entonces eh, el potencial yo creo que es que es alto eh, de esta manera con esta aplicación podemos hacerlo más más eh, más digerible digamos a diferentes tipos de, de usuario y posiblemente tenga tenga eh, digo hay usos que hemos eh, detectado como por ejemplo para educación o para eh, periodismo de, de datos pero incluso también para para parte comercial podría ser mejor para dar más tras, más transparencia a algunas de las de las eh, actividades económicas que se, que se realizan season. Lo más difícil es conocer cuáles son las fuentes buenas de datos y llegar casi al... Si al, al, al final quieres ver los datos, ¿no? para poder trabajar con, eh, con ellos. Entonces el reto ha sido identificarlos, pero bueno en este caso ha sido relativamente fácil porque tenemos en el equipo expertos en el dominio. Y luego también teníamos la suerte de que por pues, este proyecto CrossForest en el que estamos eh, teníamos también contacto con los, los, digamos, con los productores de datos. Entonces, en ese sentido, incluso nos han explicado eh, qué significaban campos del esquema de base de datos. Entonces ha sido relativamente... Eh, más fácil, digamos, que en otros que en otros casos. Hombre, pues este desafío aporta es una iniciativa muy buena, es un ejemplo de, de ello. Yo creo que es importante que, esto, que los recursos que se dedican y que eh, a generar estos datos que se sigan, se sigan manteniendo, es decir, no perder lo que, lo que tenemos. Eh, darle más, más, eh, digo, posiblemente más, visibilidad a estos, a estos datos, intentar eh, no, incentivar con, esta, con este tipo de iniciativas, hackato, eh, hackatones, por ejemplo, también son, son interesantes y quizá un aspecto más sería sería eh, intentar incluso que la propia administración utilice eh, es decir no solamente que publique los datos sino que la propia administración los utilice y eso también fuerza a que digo a crear este ecosistema de, de, de valor ¿no? de, de, es decir si lo usa ella misma pues entonces va a estar más pendiente digamos, de, de que se, se publiquen con la mayor calidad eh, posible pues bueno pues digamos que eh, Hemos eh, terminado este prototipo, ya está disponible, está abierto, cualquiera lo puede usar, se, insisto, con un teléfono se, pueden, se, pueden, se puede ver. Entonces el siguiente paso, pero de momento lo que tenemos son los datos de, de forestales de España. Entonces lo que queríamos es eh, eh, ir a, a incorporar datos de otros países, como por ejemplo Portugal o Alemania, trabajar con ello e, in, e ir incorporando posiblemente otras fuentes, otras fuentes de datos. Eh, poder, por ejemplo, que ya ha salido en las preguntas, pues, podrían ser de incendios o podría ser, por, eh, o podría ser, por ejemplo, de datos de biodiversidad. Porque la tecnología que utilizamos, datos abiertos enlazados, está especialmente preparada para ello.